Y ya por fin se inaugura la restauración del mural una obra de, de Pepe Duarte, como sabéis, miembro del equipo 57, en un jardín muy importante para todos que diseñó Juan Serrano, nuestro presidente. O sea que tenemos, tenemos a los tres representantes de cada uno de las. ...de las partes fundamentales en el día de hoy... ...aparte de, por supuesto, el Ayuntamiento... ...que ha sido el que ha pagado la, la, toda la, eh, la, el arreglo del, del mural... ...y la Asociación de, Meina, de Amigos de Meina Cara ...que ha sido quien ha, se ha encargado... ...de la restauración pictórica de forma voluntaria. El Jardín de los Poetas es un sitio muy emblemático... ...para la Asociación, una obra de Juan Serrano... ...en un espacio público, algo que significa muchísimo... ...para nosotros... La Asociación de Amigos de Medina, como sabéis todos, eh, eh, él fue su primer presidente, lo ha sido durante mucho tiempo. Eh, el otro día, cuando hacíamos una, visita, una de las visitas de San Jerónimo, me decía uno de los visitantes que había estado mirando un poco nuestra página y que no entendía muy bien, ¿Por qué éramos tan dispersos? Y yo le decía, no somos dispersos. Lo que pasa, digo, es más, eso es lo que va en nuestro espíritu. Nosotros queremos conectar la ciudad con Medina Zara y qué mejor manera que a través de todas las personas que formamos la asociación con muchísimas inquietudes y al final lo, lo, nuestra intención siempre es unir esas dos partes fundamentales de nuestra ciudad. Y si eso lleva aparejado, poder participar, poder conservar el arte que hay en los espacios públicos y poder estar, entre todos, disfrutando de lo que es el trabajo colaborativo, de lo que es disfrutar con el arte, ¿no? que al final es lo que hacemos, pues qué bien. Bueno, yo no me enrollo más porque hoy no soy yo la protagonista. Uh, le voy a pasar la palabra a Rosa Lara, que ha sido junto a Manuel Pedregosa, quien, al, quien es, uh, montaron el proyecto de restauración del, mira, del mural y luego ya, pues... A los artistas que se han encargado, a Ángeles Alcántara, a Manuel Medellín y Murillo, que han sido los que han, han estado aquí en el andamio de 8 a 8 hasta que se iba el sol y que bueno que han devuelto a, a los habitantes de esta zona de la ciudad con un mural que estaba en un estado ya un poco, pues eso, se encontraba en mal estado y que los días que habéis estado trabajando aquí, ¿verdad?, se acercaban sí. muchísimo y todos encantados, o sea, era, se lo sentían como su mural, como su espacio, pues. Bueno, pues Rosa, tú nos cuentas si quieres cómo ha sido todo con el ayuntamiento sí. y... Bueno, pues mi papel prácticamente ha sido burocrático ya a través de como Noro Pedregosa y también eh, con otros compañeros de la sección, Juan Pablo Lucena que también estuvo desde el principio viendo cómo se restauraba lo que era el muro, no la restauración pictórica, que de eso ahora hablarán el resto de los artistas ¿no? pues teníamos claro que había que hacerlo con morteros de cal, porque funciona mucho mejor la humedad, que es la patología principal que tenía el muro, y entonces, sobre todo, la parte más baja por la humedad de capilaridad, que es la que viene del suelo, pues era la que se venía afectada. Pues lo que se trataba era de picar aproximadamente los dos metros del zócalo, eso, revestirlo con morteros de cal y luego pues había que volver a intervenir en la parte del acabado y luego, bueno... Ya le pegamos un repasito por arriba porque también en la parte de arriba también había zonas principalmente porque no están bien resueltas las albardillas que protegen los muros de arriba y el agua de la lluvia pues también estaba entrando dentro del soporte y pues eso también había provocado que el mortero se despegara y bueno, en eso ha consistido en el papel administrativo, bueno, en hacer la propuesta al ayuntamiento, afortunadamente, la colaboración pública-privada en este caso ha, ha sido maravillosa. Sí. El presupuesto del mural ha sido, el, el, la parte del ayuntamiento, lo que ha costado, porque lo demás ha sido mano de obra, que, que es muchísimo más valiosa, por supuesto, ¿no? Pero han sido 3.000 euros más IVA. O sea, con una actuación con, económicamente mínima, pues fijaros que hemos podido hacer, creo que una gran obra, ¿no? Afortunadamente, por esa relación comentaros que la empresa que lo ha hecho que también es muy importante nombrarla Antroz USL, que es una empresa finca en Montilla que está funcionando muy bien y tenemos la suerte de que hace muchos trabajos con el ayuntamiento porque tiene técnicos y operarios muy buenos y, y en principio, bueno yo creo que de esa parte me decían también que contara algo del jardín, pero creo que hoy el protagonista es el mural. Solo <risa> deciros que me llamó mucho la atención leyendo cosas del jardín de lo último que he leído, que por lo visto la planta, y es verdad que viéndolo en el web, tiene forma de guitarra. Y yo, pensando en la forma de trabajar de Juan, de Juan Serrano, yo decía... Oye, no creo que se haya inspirado en una guitarra, sinceramente, pero no lo sé, ahí queda. o que sí, os sea, somáis desde arriba, en el Google Earth tiene forma de guitarra. Bueno, le paso la palabra a Manolo, bueno, no sé si también bueno, Trini y sí. Ángeles, pues si ahora queréis decir algo. Sí, bueno, pues nada, que lo hemos restaurado y tampoco mucho más, ¿no? Simplemente que al cambiar el tipo de pintura, pues nos ha planteado algunos problemas que hemos procurado solucionarlos. Y adaptarnos al color del mural, al color actual, que no es el color original, que el color ha ido perdiendo con el sol. Y entonces, pues, pues nada, nos ha dado un poco más trabajo de lo que pensábamos pensábamos dos días y hemos estado seis al completo. Pero nada, yo creo que, que ha quedado bien, estamos satisfechos y sobre todo los vecinos de aquí estamos satisfechos porque nos lo han demostrado a lo largo de, de nuestro trabajo aquí, ¿eh? diariamente. ¿no? Lo que cuenta lo del tema de la pintura ¿Sí? es que una de las cosas que impusimos otra de las partes técnicas que hemos trabajado en el mural, que se hiciera con pintura al silicato. Porque la pintura al silicato respira transpira mucho mejor y es mucho más compatible con los morteros de cal. Con las pinturas Entonces, es verdad que eso le ha añadido otra dificultad, porque con las pinturas acrílicas ellos sí. tenéis mucha, tenéis mucha facilidad para controlar el color. Y con la pintura del silicato, claro, iban haciendo las mezclas y iban poniendo, y conforme iban pasando, la pintura cambiaba de color. <risa> y, pero yo mucho. creo que eso todavía enriquece más tanto vuestra obra como, como la obra que ya existía, ¿no? Porque va, va a ser que esa presión en el tiempo, yo creo que además las pinturas del silicato al final son como más naturales, sí. más, más piedra, ¿no? Tienen otras texturas, uh -huh. entonces está bien, pero. Fijaros, de dos días pues hemos pasado a seis, ¿no? Que eso también os los tenemos que agradecer sí, porque os habéis pegado una paliza. buena. Muy sí, sí. Sí, bien, pues nada, yo. Luego ha sido muy bonito, no sé si queréis contar alguna anécdota de los niños preguntando. Sí. ¿O bueno, sí, los niños sí venían casi todos los días y, y, y ya, bueno, el último, yo se lo contaba hoy a Ana, ¿no? Que la última que nos dio así un poco de cosas, llegó un vecino diciendo. Pues falta una niña aquí, falta una niña. ¿no? Que falta, después de que hemos pintado que falta una niña, pero claro, yo teníamos las fotos antiguas de. de tenía uno, unos primeros bocetos que me dio Ana, que, que había menos personajes, incluso no estaba ni siquiera el perro en ese boceto, pero luego sí, María Ángeles, tú conseguiste uno, ¿no? De, de justo cuando habían hecho la, la segunda reparación, o, o justo cuando habían terminado ¿no? el boceto. Sí, que sí. Claro, si es miramos ese es muchísimo más intenso, los colores son mucho más azules, la sombra está mucho está mucho más, más elaborada, pero eso era imposible hacerlo, y menos ni con la, ni, ni el tiempo ni con los colores que, que teníamos, porque no, nosotros en principio, cuando vin vinimos la primera vez a ver esto, vimos que sí, que había algunas piezas, pues sobre todo esta parte que estaba muy desconchada y demás, pero lo que pensábamos más que nada era arreglar esta, esta parte y bueno, un par de días lo hacemos. Luego sí se han complicado todos los llevados como pues yo digo, las que caen, porque eso, además de que lo hemos tenido que hacer arriba, eh, eso, eh, eso es lo que más, los verdes que no salían, no salían con, con los, ya algunos de estos últimos le he metido yo un poco también de acrílico, a ver cómo funciona, ¿no? para, para si sí, los fijáis, estos verdes son un poco más distintos. ¿no? porque es que si no, es que teníamos que retocarlo entonces todo y bueno, eso ha sido, no que... sé. Al final, como también se vende lejos, sí, no, sé, no es tan mal, no es tan mal, pero, pero que sí que, que era gracioso lo de la niña esta que había desaparecido, pero que luego miramos, lo, y no, esto yo creo que, que ellos los mismos vecinos, después de que llevado una semana o más el, el mural, quitado pensaban que había un personaje más, y no, no sé, ya, no. la que sí que había desaparecido fue esta niña, la que está en primer término, y esta solamente quedó la puntita de, del pie, porque fue pues donde más... Yo, yo vi que la cabeza la tenía, la, la cabeza en la que estaba más Concha y eso, pero, bueno, ya está. Lo, la, la, habíamos sacado la plantilla entera, la habíamos sacado bien y luego la habíamos pintado otra vez. Y para eso sí me ha venido muy bien, la, vamos, los bocetos de estos primero para ver cómo, cómo era. y he intentado con el color así lo más parecido. Y, y bueno, yo creo que sí, al final sí se ha quedado. Yo, yo no quería volver a mirarlo después de haberme ido, porque claro, María Ángela y yo estábamos aquí ya el último día, ¿verdad? Y mirábamos y, se, y nos cambiaban los colores, los grises, lo de esto, y, y, y parecía que esto no se iba a acabar. Y ya dijimos, venga, vámonos. Yo no quería volver a mirarlo, porque después de que ha llovido y todo, volveremos a ver. Pero ya está, yo, yo lo veo hoy y creo que, está, que sí que se ha quedado integrado. Que como ya había bajado también mucho de tonalidad por el sol y todo eso, pues ahora como también esos colores bajaban, pero se ha quedado como más entonado, ¿no? La, vamos, la, la única que está un poquito más, más saturada de color más intensa es esta, que a, a ver también cómo responde, porque aquí sí que no, aquí he metido el lírico. Porque es sí. sí. había, sí. sí. sí. sí. había que sí. mezclar un poco sí. para. Hacer las sí. Era sí. ahí Había sí. que sí. meter aquí sí. un sí. Huevo, sí. poco sí. Sí. de lírico sí. sí. sí. de ropa los negros, porque en las pinturas esas que no había negro, era un No, no había más negro. Entonces había que meter algo en negro. No está aquí Pepe, pero en el mural, sí. claro, es muy sí. difícil para llevar a escala, porque además, claro, están trabajando lo que decían ellos, que cuando estaban trabajando en la máquina en altura claro. eh, pierde la perspectiva, claro. es dificilísimo, sí, sí. entonces eh, con las fotos que se habían hecho, por pues eso se llevó a escala real y a través de con puntillas, ¿no? Había estado punteando para, para que no se fuera la escala y ese trabajo lo ha desarrollado Pepe, que sí, no estaba aquí para ellos. Todas las escaleras, ¿eh? que se han perdido. Como en el dibujo ha sido no. sí pepe, pepe, pepe, pepe, Pero es como todo lo que se hace en Amigos de Medina, sí, claro. todo el mundo participa de una forma u otra. O sea, entonces desde que se empieza el proyecto, hace otro hace la fotografía. Rosa y Ana vi, también también estado aquí ayudando a poner cinta. Sí, sí, eh, sí, sí, un bueno, había hecho otras cosas, pero sí, sí. cada uno ha ido poniendo su, su... su granito, ¿no? Espacio plástico que nos dejaba ahí para subir todas las pinturas y los carritos para llevarlo después de. Cada uno lo que, lo que puede, ¿no? Y como todos los trabajos, desde que empiezas. O sea, tú empiezas a hacer algo y a medida que vas trabajando. Lo vas queriendo, te vas encariñando, vas descubriendo cosas. Y yo ya el último día ahí sentada en el, en el banco mirándolo, es que cada vez me pareció más bonito y cada vez iba entendiendo más todas las cosas que, que suceden, que tú empiezas, empieza. Y es verdad que lo que dice del, del boceto es que, claro, Pepe Duarte cuando hizo el boceto lo hace sobre un papel y, y un, tamaño, una, un tamaño totalmente diferente. Entonces... Es más pictórico, o sea, tú lo veis, puede ser un cuadro, y cuando tú trasladas eso, a, todos los murales, los trasladas, o sea, lo lleva a otra proporción, va simplificando formas, no podría hacer aquí un cuadro, sería una cosa como extraña, ¿no? Pero esa es la diferencia que hay entre el primero y, el... y luego, bueno, pues, nosotros que trabajamos mucho solos, pues yo trabajo mucho solo. Yo le decía a Manuel, le decía, estoy encantada, no quiero que esto termine, yo quiero trabajar con gente. <risa> estoy que muy único a gusto con vosotros. Hay que buscar otro lugar. <risa> Ana quería ¿querías comentar algo? No? Sí. Bueno, yo quería decir que le agradezco a los amigos de Medina y eh, que a través de bueno, Curro sabía el deseo de Juan de que esto se repintara, ¿no? Esto fue una de las cosas que él llevaba tiempo deseando, así que sí, yo creo que sí está por ahí en algún sitio. Pues además con el espíritu que él infundió de, de, de trabajo colectivo y todo, pues yo creo que es una cosa muy, muy emotiva porque, bueno, la unión entre Juan y Pepe ha sido siempre desde que eran pequeños, y cuando Juan diseñó este jardín, pues vio claro que esta era la, la pared para Pepe y lo peleó con el ayuntamiento y lo consiguió. Y yo creo que esta era una de las cosas que, con las que él, cuando se murió, tenía pendientes. Así que yo agradezco mucho a, a todos y a la asociación, sobre todo a, a Maz, que ha sido su su creación de los últimos años y realmente para él, pues hoy sería un momento estupendo. Muchas gracias. Gracias. Y sí, sí, sí. ahora yo creo que también están aquí eh, está Aurelia, que es la mujer de Pepe Arte, que seguro que también quiere contarnos alguna anécdota en torno al mural y está también Juan Juan Juan, que fue compañero durante tantos años de Juan Serrano en el equipo 57 y que también ...interviene mucho en el espacio público... Y ...yo creo que podríais... Uh, ...si quieres Juan nos puedes contar algo... ...y ya Aurelia que concluya con alguna... ...anécdota en relación al mural. Bueno, en principio... ...lo que tengo que decir... ...es que este mural... ...durante muchos años... ...lo que ha servido es para reunir amigos... ...periódicamente... ...eso es curioso, ¿no? Sí, sí... ...y bueno, ahora... ...yo, por un lado... Cuando otra vez se deteriore, pues volveremos a estar juntos, pero ojalá se, de, se deteriore menos, por lo que voy a decir. ¿eh? Eh, cuando este mural se hizo, efectivamente lo que dice Ana, esta era una, dentro de todo el ámbito del jardín, pues era una, una medianera indeseada, medianeras tan denostadas, y, y hubo ese movimiento... ...al principio de la democracia... ...bueno que... ...incluso antes... ...en que en Madrid se inició... ...una campaña... ...de eliminar... ...de alguna manera... ...con intervenciones artísticas... ...eliminar la... ...la medianera... ...y esto corresponde... ...digamos, a ese espíritu ¿no? ...entonces... ...esta medianera... ...claro, Juan dijo... ...pienso yo... Él diría... ...¿qué hago yo con esto?... Y claro, y llama a Pepe Duarte, a nuestro amigo. Yo me alegré muchísimo porque todo lo que fuera, que Pepe viniera a Córdoba y viajara periódicamente era una alegría. Pepe estaba en Madrid, Juan y yo estábamos aquí, y entonces también aprovechamos esos viajes para seguir haciendo cosas del equipo, administrando el equipo, en el fondo es lo que hacíamos. Eh, ...los que quedamos aquí... ...los, los de Córdoba, ¿no? ...respecto al equipo 57... ...bien... ...entonces... ...en el tiempo que... El, ...el mural se hizo... ...todavía no se había... ...reinventado... ...el mortero de cal... ...el mortero de cal... ...claro, es lo suyo para, el, para, para... ...para hacer un mural al aire libre... ...por supuesto, el material... ...y eso no existía... ...entonces... ...esto se hizo lo hizo espinar que era un pintor muy bueno y, y que le interesaba mucho tenía un, un sesgo cultural aunque él era un pintor de paredes industrial y tal pero un sesgo, un sesgo cultural interesante y de hecho rafael Laos hizo mucho para que él fuera notorio en, en la ciudad y este lo hizo espinar y, y quiero recordar que era agustín su mejor eh, su mejor empleado, um, que también hizo una cosa, Inés, para tu tienda. Sí. <ríe> este hombre, claro, de todo esto ya ha muerto, ¿no? Entonces, la técnica pues, era lo mismo que la, eh, quiero yo recordar, igual que la Diputación, que Rafael se lo encargó a Agustín. Vamos, a espinar y lo hizo Agustín. Claro, estas son pinturas que no transpiran, como tú ya bien has explicado. Y, ...y muy, muy cerca del deterioro continuo, que es lo que pasó... ¿no? ...entonces hubo una primera restauración hace unos años... ...que la hizo eh, Pierna Gorda... ¿sí? ...y cuando, cuando se puso la placa... ¿no? ...claro, cuando se puso la placa... ...y, y bueno, él empleó, siguió empleando los mismos materiales que tenía... ...porque era muy complicado, ¿no? Él sabía, Juan Serrano y yo, pues sabíamos que eso con el tiempo se iba a pero bueno, y eso sirvió para que nos reuniéramos unos amigos, y entonces cuando pusimos la placa en recuerdo que de Pepe... De una manera feroz. Sí, sí, sí. un frío horroroso, llovía a cántaro, vamos, esos días malísimos, malísimos. Pero bueno, aquí mucha gente, a pesar de la lluvia, y todo el mundo pues superó todas esta, estas cosas climatológicas, ¿no? Bueno, la inflamación del tiempo. Entonces, ahora estamos aquí, mmm, es lo mismo, también amigos, y nos volvemos a ver, ya un poquito mayores, pero bueno, seguimos. Entonces, por eso digo que hay aquí un sentimiento mmm, contradictorio entre que, que el mural, cuando se vuelva a restaurar, mmm, nos volvamos a reunir, y eso es un deseo, pero también otro deseo es que no se deteriore. <risa> <risa> tanto <volvemos> <risa> y en, eso, en eso estamos. Bueno. Y Pero vamos a ver antes, porque es mi deseo y el de mi hijo que no amistad, eh, que Juan tenga una placa aquí al lado de Pepe. Este es mi, mi deseo, nuestro deseo. Creo que acompañaditos estarán muy bien. Y de vez en cuando vendremos con la escalera a limpiar como ayer. <risa> <risa> y, y o sea que antes de que se deteriore, Juan, bueno. Estaremos aquí poniendo una placa a Juan. Bueno, bueno, pues dicho eso, con ese deseo, ese contradictorio deseo, pues yo ya termino. ¿eh? Para entonces habrá no deterioro. Y Aurelia, muchas gracias por venir. No, y muchísimas ¿eh? gracias. Nos hace una ilusión enorme que esté hoy aquí. Y bueno, todo, ¿eh? Nos hace mucha pero sabéis que ya todo, no ha venido okay, expresamente de Madrid para esto. Entonces... Sí, sí, sí yo es que solo tengo que agradecer a todos bueno, al ayuntamiento, a todos los que han pintado la trabajera que están pegados aquí y, y hay una cosa que que sean los amigos de Medina Zara es fundamental en la medida que Pepe era, Medina Zara era su pasión Medina Zara y París la, la y en los dos sitios tengo que decir, no sé si hago mal porque a lo mejor no está ni bien visto hay un poquito de su en Medina Zara la dejamos allí discretamente, y otro poquito en el Puente del Arte de París también, muy poquita, y, y para no contaminar. ¿eh? Y bueno, yo agradeceros muchísimo a todos que, que se haya restaurado, y bueno, yo estoy encantada y feliz de que siga aquí restaurado. Y anécdotas con respecto a, al mural, pues que se lo pasaba grande, porque venían, se reunían los tres, trabajaban o lo que estuvieran por aquí, luego se iban a tomar unas copitas y se lo pasaban en grande. Y él se lo pasó genial. Y eso es lo mejor que puede pasar, pasarlo bien, porque él era un, un aficionado a la buena vida. Y, y ahora si nos hubiera aquí reunido, pues me viene a la memoria cuando él estaba muy enfermo, que estaba en una habitación de un hospital, y había muchos amigos allí, y decía... Uy, qué éxito está teniendo esto, ¿no? <risa> él veía gente y ya pensaba, esto está teniendo mucho éxito. Y él estaría encantado del éxito que está teniendo. De estas reuniones de amigos, a él le gustaba muchísimo la y gente, podría bailar amigos. aquí mismo. ¿Eh? Podría <risa> bailar. A bailar, sí, él bailaría, seguro. Bueno, nosotros ya en sus últimos tiempos, cuando estaba mmm, con la cabeza un poquito. Que él dijo una cosa preciosa, que fue lo primero que dijo cuando se sintió así: dijo, se me está llenando la cabeza de olvido. Es una cosa que a mí me parece sí, súper poética. poética. Sí. Lo primero que hice fue llamar a Ana Rossetti a contárselo, como la única poeta así cercana que tenía de cabecera. <risa> Ana, mira lo que ha dicho Pepe. Bueno, pues nada, eso, que yo iba a decir otra cosa sí. y que se me ha olvidado. Con respecto a su enfermedad, ah, que los domingos sí. y los sábados nosotros bailábamos en casa, poníamos música y bailábamos porque era lo que más le gustaba del mundo. Y ya con su cabeza un poquito así, bailábamos. Yo me acuerdo que me contaste una vez una cosa que a mí me parece preciosa y que viene muy bien para unir amigos de Medina Zara con este mural y es que eh, Pepe Duarte me contó ella un día que decidió que iba a dedicarse a la pintura en Medina Zara mirando las sombras de los muros sí. al atardecer y eso es algo que... Él iba de pequeño, iba con concertando con otros amigos, pero de 12 o 13 años o por ahí y descubrió la importancia de las sombras en unas columnas de Medina Zara y entonces aquella le dio un subidón ya y de hecho hay un libro de bueno no me acuerdo cómo se llama el libro que le pidieron un dibujo y pintó una columna con la sombra con el ángulo recto que provoca la sombra sí, sí, a determinadas sí. horas del día que lo mismo pasa por allí no ve nada y de pronto descubrió la sombra y se, y se, se vino arriba él también <risa> Vamos Eso hilando. Fue... Sí. no somos tan dispersos. No tiene un <risa> ver, yo estoy encantada porque yo me llamo Medina. O sea que... Claro, claro. Está todo, todo, está todo en caja. Todo en bueno en caja. pues Pensando ah, en ello, vamos a celebrar ya la inauguración, vamos a brindar, ¿no? Y... Vamos tomando el brindis aquí, ¿no? Está ahí en todo, ¿eh? A ver, un va a Vamos a comer... Y, si alguien... <risa> <risa> <risa> <risa> y si alguien no, ¿quiere, no quiere bailar, por supuesto puede bailar. No a si pero... No No No bueno, por Juan y sí, sí, sí. por, Pepe. Sí, sí, sí. por Pepe, Pepe, por ellos y por todos nosotros, claro. <risa> y por salud. salud y por amor, claro. Chin, Y ahora ya pasamos, pasamos a la comida, al picnic. <risa>